Hola gente, ¿cómo están? Me con ustedes un nuevo video en YouTube. Bueno, antes de comenzar el video, quiero darle saludos a esta persona que va a aparecer acá. Uy, que acá esto, aquí no se ve. Aquí va a aparecer el saludo. Justamente le mando saludos a esta persona, gracias por comentar el video. Muchas gracias por seguirme y todo eso, boludo. Gracias. Como pudieron ver el título de la miniatura, sí, vamos a ver, el, voy a reaccionar al nuevo teaser del Chapter 3 de Poppy Playtime. Y no, no es de un fandom, no es de otro lugar, no es creado por alguien, no. Es oficialmente de la cuenta de YouTube de Poppy Playtime. Y si lo quieren y si quieren ver que estoy hablando en serio, ustedes mismos lo pueden ver por su cuenta. Miren. Voy a poner en pantalla. Miren. A coño no se está viendo. Ahí se ve bien. Bueno, como pueden ver, ahí mismo Como pueden ver, acá mismo, está el canal oficial De Poppy Playtime Y como pueden ver, acá han anunciado todo Lo del teaser de Poppy Playtime De Poppy Playtime 2, Chapter 2, y todo Y aquí mismo dice Poppy Playtime Chapter 3 Teaser Trailer Y aquí dice tres días que salió, no lo he visto O sea, ustedes ven esa rayita de ahí, pero yo la verdad es que no lo he visto O sea, yo apenas vi eso en Youtube que salió Le di un clic porque dije Esto tiene que ser un coso fake, pero cuando vi el coso cuando vi esta cosa que decía esto, yo dije, ah no, no lo puedo ver, tengo que reaccionar a esto. Por si acaso, es un teaser, o sea, es un teaser, no es el trailer original donde dice, eh, está, va a ser más por lo demás, pero esto es un teaser y quiero reaccionar a esto porque bueno, o sea, quiero saber, ¿saben? Este, quiero estar presente a cómo va a ser esto. Dudo mucho que varias gente vaya a reaccionar al teaser del de, de chapter del Poppy Playtime. Dudo mucho que alguien lo haga. Vamos a ver el teaser. Ahí fue donde lo dejé, por si acaso. Eh, no vengan ustedes. Leí su like, pero ahí fue donde lo dejé. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare, our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved, never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. Man, esa cosa es re creepy, te lo digo. Es bien creepy Supongo que van a sacar el DLS 3 O sea, el Chapter 3 de Bobby Pritam El 2023 No estoy seguro por cuál me lo van a sacar Pero estoy seguro que, que, bueno Espero de que lo saquen para vacaciones del año que viene Porque si no, uy Eso sí va a ser una cagada si lo sacan por vacaciones estaría muy bien Pero estoy seguro de que van a, o sea, están Que estoy bien seguro de que el próximo El próximo, o sea, el próximo Chapter 3 que vayan a sacar Estoy seguro de que va a ser el mismo día O por el mismo mes que sacaron el chapter 2 Por ahí lo dejo, no estoy seguro Voy a ver el trailer, para que esto no salga pequeño Voy a ver el tráiler del chapter 2 Porque me apetece y quiero reaccionar Te que quedé claro. Cuando yo vi cuando yo vi el Poppy ahí acostado, yo dije, no hay chance de que siga vivo. Pero luego que me cagué, boludo, porque yo creo que ese es el personaje que más miedo causa en este juego. Terrible Yeah. Too perfect to lose. Por ese si caso, Para la gente que no lo sabe Ya yo jugué el juego de Pony Playtime Afortunadamente no pude grabarlo Porque para ese tiempo La computadora estaba yendo mal No tenía la cosa seteada Y tenía la calidad, mira, por los cielos Estaba demasiado crashado el juego cuando grababa No podía hacer nada Y lastimosamente lo pasé sin grabar Pero... Dentro de poco voy a subir el Chapter 2. O sea, voy a subir el Chapter 2 pasándome el Chapter 2. Digamos que va a ser como tipo speedrun. Eh, speed pero no tanto así. O sea, porque voy a, voy a tratar de jugarlo lo más normal. Para que sea entretenido. No voy a, no, no voy a hacer una carrera para esto. You're in grave danger. She's watching your Chapter 2 Por lo que te digo chapter 3, boludo El teaser español, bueno, vamos a ver este A ver Esto está en español y en latino, así que no sé cómo va a sonar esto. No hay nada más gratificante para mí que ser el motivo de la sonrisa de un niño, sea la chispa que encienda todas sus ilusiones y sueños. Se lo debemos todo a estos niños. Esta empresa y sus juguetes no son nada sin ellos. Por eso es con enorme placer que, como fundador de Playtan Co, anuncio Playker. Nuestro propio orfanato en el lugar. Un niño nunca debe quedar sin amor. Nunca sin una mano que sostener cuando ve un monstruo en su armario. Puede PlayCare traer alegría, inspiración y muchas alegrías a cada niño que entra por esas puertas. Yeah. Pues. ¿Lo traduceo bien? Un 10 de 10, man Yo aquí comiendo Se sí, ya me cuenta de que el video es corto